Bueno, hola amigos de Laika. Durante esa cuarentena, algunos perros van a extrañar un montón salir y encontrarse con sus amigos. Como a Amarilla, algunos les gusta el, el juego brusco con otros perros. Entonces, pues, la idea es que nosotros también nos acomodemos a, a esta nueva realidad y seamos un poco, nos perronicemos un poco y entremos en esa dinámica. En este tipo de juegos de lucha es muy importante siempre mantener y crear un sistema de reglas con los perros para que no, pues, no se sobrepase. Por ejemplo, Amarilla en ese momento pues tiene la, de la mordida perfecta, entonces pues jugar con toda la búsqueda pero es muy importante siempre ponerle reglas entonces es un poco entrar en el juego de ellos bajarse a su nivel y hacer un jueguito de lucha y eso les va a quemar mucha energía y se van a divertir un montón uh. Uh.